Hola muy buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, hoy me he venido aquí a la o a, a, a un ratito antes de que se fuera el sol y bueno, hoy no voy a hacer <ríe> ningún vídeo de estos, es os que hago un ejercicio de que me puedo romper algo o tampoco voy a hacer ningún efecto especial ya que, bueno, es un poquito de y, y la verdad es que no, no da tiempo así que, bueno, pues voy a apuntar aquí una, unas cuantas reflexiones, ¿vale?, en mi libro de ideas y que, bueno, la, las reflexiones que he apuntado esta vez es un poco nuestra capacidad de decisión, ¿no?, y que nuestras decisiones, pues, afectan un poco a, a nuestro futuro y bueno, también a, a nuestro presente, muchas veces pues, lo que pasa es que deciden por nosotros o tomamos unos caminos que nosotros no queremos, ¿no? Porque digamos que confiamos en ciertas personas, eh, en este caso pues, por ejemplo ser los políticos, ¿verdad? Y ellos eh, toman esas decisiones eh, de por nosotros y en realidad probablemente no sean las que nos convienen. Eh, la capacidad de decidir es algo bastante complejo, ya que para tomar una, una decisión tienes que tener toda la información. Si tienes una información asesorada o si tienes una información eh, incompleta, realmente tu capacidad de, dec de decisión o de tomar una decisión incorrecta la, la verdad es que se reduce bastante. Eh, la información que estamos recibiendo ahora mismo es, es eso, es de miedo total, de un desastre, de que se va a acabar el mundo, pero, bueno, la verdad es que uno lo único que puede hacer es seguir viviendo la vida y, y pues, ahora mismo quedarse en casa, porque es, es lo que te toca, ¿no? El, es lo que te toca, pues, bueno, también, también es curiosa la, la palabra, la verdad es que es lo que te toca, es como conformarse con, con lo que hay. Espero que al final de toda esta cuarentena, eh, haya un cambio, porque que, en realidad todos los que estamos pensando que, que al final de la cuarentena realmente va a haber un cambio, eh, estos políticos se van a terminar respondiendo por sus actos, pero en realidad en España eh, nunca ha habido un, un cambio real o solo se ha dado en determinadas ocasiones pero de verdad, es verdad que los últimos años desde que hay... pues... hay democracia, por decirlo de alguna manera, ¿no? esto de, de ir a votar a un partido que, que le llamamos nosotros democracia, ¿no? Pues desde que ha habido democracia, las cosas han sido bastante parecidas. Eh, supongo que, que bueno, eh, solo han calentado asientos y han llenado sus bolsillos de una manera o, o de otra, la verdad, pero realmente poco, poco ha sido el cambio, ¿no? Eh, el cambio realmente se ha dado por las personas de, de este mundo, ¿no? La, la sociedad realmente es la que ha conseguido que, que haya un cambio. Eh, si fuera por los políticos, pues el mundo no se seguiría igual a, a día de hoy. Eh, entonces, yo creo que tenemos que tomar carácter en el asunto y formar parte de, de las decisiones que se toman de una manera más activa. Eh, más que nada, porque al final parece que todo lo que se habla es un poco de propaganda, de política, que al final se nos mete nada pero que las discusiones que tenemos o lo que se habla en la calle que yo lo que me da cuenta lo que hablo con mis compañeros de trabajo, lo que hablo con mi familia siempre es el mismo discurso que se sacan por la televisión, ¿no? con tu propia opinión o tu propio, punto, tu propio punto de vista, pero en realidad no sabes de eso eh, ojalá poder hablar o ojalá poder opinar cosas totalmente aleatorias o si es lo único que consiguieras hablar con con tus familiares, con tus amigos, te tienen el mismo tema, es que no tienes ningún otro, otro tema del que hablar, y eso pues da un poco de miedo, porque las personas que no tienen de que hablar es que no están viviendo. Si tú vives, si eres libre, la verdad es que se te ocurren muchas cosas del que hablar, muchas cosas que eh, que entender, te surgen preguntas, eh, intentar buscar respuestas, le das vueltas a la cabeza, pero si en realidad te dejas llevar, eh, lo único que va a salir de tu boca es lo que sale del de, de resto de, de bocas de, de este país Entonces, bueno, hay que intentar ser un poco más originales y diferenciarte del resto de, de alguna forma. Y la verdad es que, aunque todos ahora mismo estamos sufriendo de la misma manera. Parece como que alguien en la otra punta del mundo, aunque realmente te tenga dos piernas, dos brazos, eh, también una boca y unos ojos como tú, eh, se completamente diferente y los eh, sentamos como extranjeros, ¿no? Tenemos que tomar bien un pensamiento de la gente cercana y de las personas que se parecen más a nosotros eh, más que un pensamiento más global de de temer o de, o de compadreciarnos de personas que están en la otra la punta del planeta, ya que bueno sus vidas nos van a afectar eh, más indirectamente o no nos van a afectar en nada. Aunque en realidad estamos más conectados de, de lo que pensamos. Lo que pasa es que, claro, eh, como no pensábamos pensamos, pues tampoco podemos darle vueltas a eso. Pero eh, cuando viajas o cuando conoces a este tipo de personas, ves que realmente no son tan diferentes eh, esto de viajar por por estar cerca un poco con las personas. Si realmente intentas conocer el mundo a través de una pantalla o un móvil, te das cuenta que, que el móvil o la pantalla solo te van a mostrar más paquetín. Eh, pero al fin y al cabo, eh, ha llegado a esa foto ha llegado a ese vídeo eh, por un tipo de interés, ¿no? Eh, si tú viajas, eh, caminas y conoces, en realidad hay eh, el único interés es el de conocer y realmente no sabes qué es lo que te puede esperar y no sabes realmente qué vas a llegar a, a conocer y no sabes qué vas a descubrir entonces es un poco más de, de, de que te tendrá la información si no un filtro y sin ningún sesgo. espero que que esto sea diferente en un futuro pues nada, me despido, espero veros en el próximo vídeo y venga, hasta luego.